Hola Gaby, ¿cómo andas? Hoy 31 de agosto, estamos terminando el agosto 31. Seguimos pescando la nocturna en Punta Lara. Mirá Gaby, te dedicamos toda la pesca, ¿eh? Todo para vos Gaby. Pesca nocturna en Punta Lara. Bueno Gaby, seguimos, seguimos, seguimos pescando. Vamos la barra de joven. Hola Gaby, seguimos en Punta Lara. Que eran dos. Te, voy, te voy a dedicar Gabriel este doblete para vos Gabriel mirá pesca nocturna en Punta Lara mirá qué doblete Gabi bueno vamos a seguir pescando ya tenemos como 10 dale Gabi un abrazo viene Juan de la barra de Jove vamos Juancito viejo nomás vamos la barra de Jove vamos Juan Vamos, pesca nocturna hoy 31 de agosto, 31 de agosto en Punta Lara. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos la barra de joven. Eh. Bueno, seguimos en las Punta Laras acá con el amigo Esteban vamos Esteban vamos Esteban el, vamos la barra de joe eh, vamos y se sigue dando la pesca nocturna en Punta Lara Gabriel, bueno ahí viene Juancito vamos Juan, vamos Juan vamos la barra, la de, barra joe, de joe caracho estamos festejando Punta la Lara Santa Rosa, vamos y la barra de Joe. Vamos, vamos aguante. Estamos la banda de Joe. Vamos, la banda de Joe. Seguimos con la pesca nocturna. Vamos, espera que salen algunas. salga acá algunos camalotes. Vamos, que estamos con la otra banda de Joe, con Esteban. Vamos, la pesca nocturna. Vamos, Gabriel, del pescador, dedicado a vos.